TikTok sigue demostrando que es la red social de más rápido crecimiento, con una facturación de más de 80.000 millones de dólares en 2022, aumento del 30% de facturación, más de 1.000 millones de usuarios activos de forma diaria, prácticamente la séptima parte de la población mundial usa TikTok de una forma continua, entusiasma a creadores de contenido que ven viralizados sus contenidos, eh, entusiasma a los anunciantes que eh, pueden conseguir llegar a su público objetivo de una forma mucho más barata que eh, en la competencia. Y personalmente eh, cuenta con uno de los mejores algoritmos jamás creados que es capaz de entender de una forma constante y tremendamente rápida a sus propios usuarios ofreciéndole los, los contenidos más adecuados y de forma personalizada para cada usuario. ¿Le veis este futuro brillante a TikTok en el futuro?